Vamos a hablar de cómo debemos de preparar la piel antes de iniciar cualquier vendaje compresivo, ya sea en miembros inferiores o en, o en brazos. Es importante que la piel esté limpia e hidratada, de modo que o bien si el paciente se puede duchar porque no tiene no tiene heridas, pues es conveniente que se duche, se limpie bien las piernas, se ponga una crema una, una hidratante. Pero en el caso de que no sea así, que seamos nosotros los que tenemos que realizar esa higiene, pues podemos hacerlo con una esponja jabonosa normal en el caso de que no tenga heridas o podemos utilizar sistemas que hay en el mercado como por ejemplo estos que son para la higiene corporal de los, de los pacientes o estos otros, ¿vale? que aunque no están diseñados para la limpieza eh, de la piel de miembros inferiores en sí, la verdad es que sus formulaciones hacen que, bueno, que sean un producto a, a tener en consideración para el uso eh, de, de la piel, eh, de, para usarlo en la piel de estos pacientes pero hay circunstancias en las que nos encontramos eh, ya determinados problemas cutáneos como pueden ser dermatitis secas o que el paciente tenga algún tipo de lesión. Para eso, pues bueno, aparte de la limpieza con fisiológico única y exclusivamente que podemos utilizarlo o con, o con esponjas especiales para, para la limpieza de la piel en el ambiente hospitalario que pueden tener cierto nivel de desfoliación, puede ser adecuado. Pero si ya estamos hablando de una herida crónica y de un paciente con heridas un poco más complejas, la verdad es que mis recomendaciones van por otro tipo de productos, como vemos estos que, estás, que están aquí. Eh, son productos que son como una especie de esponjas que tienen unos filamentos que esfolian, eh, por así decirlo, la piel, pero sin dañarla. O sea, no, no, son, no son abrasivos y que bueno, nos pueden incluso a contribuir a, a retirar el biofil de la, del, del lecho de la herida, incluso en caso de, de que haya eh, cierta escamación alrededor, pues logran desbritar esas escamaciones. Esto sería una acción física de limpieza de la piel y de la, y de la herida. Pero hay otros productos, como puede ser este, que bueno, es una toalla impregnada de surfactantes y de otros componentes, que nos pueden dar un resultado extraordinario, sobre todo en la lucha contra el biofil. Yo os recomiendo que veáis los, los vídeos de estas casas comerciales para ver un poco cómo, cómo funcionan por no extenderme yo. Pues bueno, una vez hemos limpiado perfectamente la piel, vamos a necesitar determinados productos para, para hidratarlas o no. En el caso de que estemos ante una herida, ante una piel que esté, que esté con un alto nivel de exudación, en los productos que deberíamos de utilizar deberían de ser productos en, con zinc. No tengo aquí ninguno para poder presentároslo, por lo tanto, pues bueno, buscar en... en buscar en las en las farmacias o en las, en las empresas que se dediquen al, al cuidado de la piel porque seguro que vais a encontrar eh, productos de, de alta gama para poder utilizar y proteger la piel periulceral, en caso de que tenga lesiones. Pero en el caso de que de que no existan lesiones y que quedamos eh, cuidar única y exclusivamente la piel, eh, tenemos que buscar productos pues que estén pues, bueno, ya diseñados, por así decirlo. Para, para la hidratación o para el bienestar diario, como pueda ser este, que es un producto, pues bueno, refrescante, que este, estas casas comerciales que son eh, expertas en, en compresión, veréis que tienen formulaciones específicas para cada momento del, del día. Otros productos que nos pueden ir bien en un momento determinado, pues eh, son los, los emolientes. Vamos a encontrar eh, de diferentes eh, casas comerciales, ¿vale? Quiero decir, aquí tenemos unos que son vaselinas, son parafina blanca y... y amarilla que bueno eh, los resultados eh, en el caso de que el paciente no tenga celulitis y que tenga una dermatitis seca pueden ser extraordinarios luego tenemos otros con un nivel de hidratación un poco inferior pero que nos pueden dar eh, también muy buen resultado depende del tipo de, de, de, de piel que tengamos vamos a ir seleccionando unos productos u otros este por ejemplo está diseñado para pieles que no que son muy delicadas y que bueno eh, tienen de hecho está diseñado para pacientes que tienen piel de mariposa, ¿vale? Luego tenemos otros que... Tenéis que, que, que revisar si nos interesan o no, si nos interesan utilizarlos, como pueden ser. Pues bueno, este es una casa comercial, este es de, de Sesterma, pero son ácidos grasos eh, hiperoxigenados que no aportan oxígeno, pero sí que ayudan a, a hidratar la piel. Lo que, lo que tenéis que revisar es, bueno, a nivel coste-eficiencia, cuál de todos estos productos y dependiendo de las características eh, de, de la piel que tenga el paciente, utilizaremos. En el caso del que el paciente tenga algún otro tipo de, de patología más específica, pues podemos encontrar también productos en el mercado que son más específicas, por ejemplo estos para pacientes eh, diabéticos. Cada, cada frasco es cada, cada recipiente es completamente bueno va, no completamente pero vamos tiene ciertas diferencias eh, de uso uno es para una piel muy seca y el otro pues bueno es para pieles que están menos menos dañadas yo os recomiendo con todo esto que investiguéis primero qué tipo de, de piel tiene el paciente y qué tipo de problema y que busquéis en las formulaciones de, de las cremas cuál os puede interesar más. Recordad que siempre hay que cuidar la piel antes de iniciar cualquier vendaje.